Y se llama Guernica y, y, y forma y, y se parece a, a, la guerra, a, a la guerra mundial, a la guerra civil española. El, el toro es un caballo y el caballo, el, el caballo a, a, la, a las víctimas inocentes y, y el toro a la brutalidad y la paloma. ¡Abrir al cielo! Porque su casa, su casa se estaba quemando. Su casa se estaba quemando, por eso estaba. Y derrumbándose sobre ella. Ay, claro. Por eso tiene esa cara de asustada, ¿verdad? Claro. claro. esta señora está llorando porque su. Su bebé ha muerto. Su bebé se ha muerto. Ay, claro, porque. Y este se llama el caballero. Este es. Este es... Esto es un toro, que representa la brutalidad, y la, y la paloma, que representa a la paz. Y aquí hay un niño con su madre, que está llorando. Está muerto. Sí, no tengo y aquí un caballero caído. Y muy la bien. la bombilla, que representa a la, a la innovación de los niños.